Para mí mi cabello es una parte más de mi cuerpo que es especialmente ornamental, que merece mucho cuidado, no que el resto de mi cuerpo no lo merezca, pero es una parte de mi cuerpo con la que yo me adorno, eh, que tiene pues mucha importancia en mi presentación personal, entonces significa, no sé, belleza, cuidado sobre todo, imagen, eh, salud, eso significa mi cabello para mí.